Bueno, gente, vamos a comenzar el video con los saluditos a las personas de los videos anteriores. Vamos a dar un saludo a Sofía, que tienen también unos auriculares alrededor. También para Pamela Candy, Legendario Universe, Daka Dark Fabi, Nicolas Falcon, Melanie Rose y Axel Avil Skispin, Abril Nestalí Vázquez Olapa, Strandin Mash M, Strandin Mash M. Stray nichi M, Luis Kimbiamba, Habite Amy Rose, eh, Dak, Deca Net Net, Café que y finalmente Man Big. gracias por comentar y ahora sí comencemos con, lo, con el video.